La gestión de proyectos de cooperación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas promueve procesos estratégicos en proyectos de cooperación nacional e internacional a través de convocatorias de fuentes de cooperación y proyectos de diferentes dinámicas. El SERI identifica oportunidades de convocatorias de fuentes de cooperación de carácter nacional e internacional y realiza la divulgación de las oportunidades encontradas a la comunidad universitaria para una participación activa a diferentes tipos de proyectos de cooperación a nivel global. Orienta, asesora y realiza seguimiento en los ciclos de proyectos de cooperación, en la formulación, en la negociación y ejecución, con base en los lineamientos y herramientas de gestión establecidos por cada fuente de cooperación y la universidad. Participamos en alianzas y asociaciones con otras instituciones y entidades en proyectos de cooperación y gestión del conocimiento a través de redes nacionales e internacionales. Estamos comprometidos con la reacreditación institucional, un compromiso por la excelencia. Desde el CERI, unirnos, mantenernos y trabajar juntos como equipo en cooperación para el desarrollo integral de toda nuestra comunidad es un éxito.